Weón, yo sé que este video es, es una una tontería Pero esto nadie, te, nadie me lo dijo, weón O sea, esto me ahorró Prácticamente cuando lo descubrí por leer Porque prácticamente probablemente lo dice Es que uno siempre grababa aquí en OBS en MKB Y en MKB no se puede editar en Sony Entonces Acá arriba, luego de haber grabado, le das en Archivo y le das en Convertir Grabaciones Le hace en... ¡Apágalo otro! ¡Apágalo! ¡Cayó un rayo weón! <risa> bueno, le das en... Ajá, ahí donde te dije Y le das en Examinar, busca la grabación que esté en MKB ¡Y ya! ¡Magic! Por ejemplo esta, le doy... le doy Convertir ya! ¡Y ya está aquí! ¡Mira! Mira, mira, mira, mira, mira. Ya está. Weón. Porque nadie me dijo esto antes. Yo buscaba programas de terceros, weón. Ahí no sé. Y tardaba dos años para luego poderlo editar. Y luego se me quitaban las ganas y terminaba no haciendo nada. Bueno, eso ha sido por todo este video. Espero eh, solucionar también lo de la cámara. Se ve culera. Y quiero que se vea... ¡Jeje, yeah, entonces vamos a ver, suscríbete, dale like si te gustó el consejo Adiós